Bueno, buenos días a todos, a todas los que se están sumando a este encuentro. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan sí, bien? Sí, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por, sí, a, por responderme. Bueno. bueno, les damos la bienvenida a este espacio de socialización de las experiencias educativas y significativas en el marco de las menciones Pied. Mi nombre es María Marta Fernández Rosa y bueno, yo coordino el equipo de implementación en campo de INTEC. Bueno, hay varios que ya me escucharon porque sé que vinieron a otras ediciones, a otros encuentros, este es el quinto que hacemos esta semana, en donde los docentes, las docentes tienen lugar para compartir aquí sus prácticas. Es un gusto para nosotros, eh, que en el marco de esta semana del Congreso de Educación Digital, que está sucediendo hasta mañana viernes, eh, contar con este espacio de encuentro con colegas. Eh, bueno, les contamos a los que se suman hoy, quizás como primera actividad dentro del Congreso, que también hay otros paneles, eh, webinarios. Hoy a la tarde tenemos uno que la verdad estamos muy, muy expectantes porque eh, va a participar la Chiqui González eh, en un webinar, así que eh, alrededor de las 3 de la tarde allí le vamos a ir a, a escuchar. Bueno, como saben, este certamen de las menciones Pied ya lleva varios años en el Ministerio de Educación y destaca la innovación pedagógica. Eh, con Educación Digital. Pero bueno, este año especial, también esta propuesta fue distinta, y en realidad, más que un concurso, fue una invitación a los docentes, a las docentes directivos, supervisores, eh, facilitadores, asesores pedagógicos digitales de INTEC, a compartir sus prácticas pedagógicas implementadas en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, a otros colegas en estos espacios. Les cuento que se presentaron más de 250 experiencias, un verdadero récord, proyectos, actividades, de todos los niveles educativos. Eh, y se han seleccionado solo algunas, porque no teníamos tanto espacio, la verdad, para dar la palabra a todos los colegas, pero alrededor de 50 en estos conversatorios eh, están presentando ustedes, eh, los protagonistas. Así que bueno, la idea es que esto sea justamente eso, un compartir, y por qué no, un servir de inspiración a otros colegas eh, con estas propuestas que hoy ustedes van a estar exponiendo. En este encuentro me dicen que también está la directora de Educación Inicial, María Susana Basualdo, a quien le agradecemos su presencia, y también me acompañan eh, el equipo de orientadores de INTEC, ¿sí? con quienes preparamos esta dinámica está Geraldine Ketle, del nivel inicial, Valeria Labate y Daniel Arellano, de primaria común, Omar Galdo Galdopórpora, de secundaria y de adultos y adolescentes, Eliana Coban, de la modalidad especial, Sofía Sagle, de las escuelas que profundizan NES o secundarias del futuro. Así que bueno, nos deseo a todos que tengamos un momento enriquecedor, y bueno, le paso la palabra a Vale, para que podamos explique la dinámica y podamos comenzar con este encuentro. Muchas gracias. Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas, gracias María Marta. Voy a compartir mi pantalla para explicar la dinámica y para empezar a, a transitar este, este momento con, con ustedes. Ahí está, creo que ahí se está, ahí está, ahí se ve... Vamos a compartir un rato de experiencias, como estamos haciendo a lo largo de esta semana. Este es nuestro quinto encuentro, así que cada día nos sale mejor. Eh, eh, no les tocó el primero, que se fue medio complicado. Eh, les voy a contar que hoy vamos a estar compartiendo ocho de las cuarenta y pico de experiencias que se eligieron de esas 250 que les comentó María Marta al principio, y que como estamos acostumbrados dentro de estos espacios virtuales, vamos a tener silenciado el micrófono para poder escuchar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras explicando las experiencias que elegimos hoy. Vamos a poder escribir preguntas o comentarios en el chat, así las vamos respondiendo a medida que van... Eh, sucediéndose estas experiencias y también vamos a ir respondiendo en el mismo chat donde vamos a pegar el enlace a cada una de las experiencias que se van compartiendo. Esas experiencias se van a compartir por un lapso de tres minutos, o sea, cada expositor o grupo de expositores tienen tres minutos para compartir lo que va a ir ocurriendo. ¿sí? Así tenemos tiempo todos a socializar las hermosas prácticas que han podido realizar durante este primer cuatrimestre. Una de nuestras compañeras, Sherry, les va a decir tiempo cumplido como para cerrar la presentación y dar eh, tiempo a pasar a la siguiente experiencia. Y les cuento también que esta sesión va a estar siendo grabada para después poder retomarla y verlos más tranquilos y eh, poder visualizar lo que nos hemos perdido en este camino cómo vamos a hacer para transitar estas ocho experiencias de los distintos niveles y modalidad que acompaña INTEC en esta jurisdicción, a través de la Sara, a través de una ruleta. Así que voy a girar la ruleta para darle paso a, a ustedes para que puedan contarnos eh, qué prepararon para hoy, este, cómo lo van a mostrar a sus colegas. Así que disfrutemos de este momento todos y todas, es un espacio eh, de, de encuentros, ¿sí? Ahí voy. Toda la tecnología de INTEC al servicio de, de, de todos nosotros en este momento. Va a girar la ruleta. Voy a esperar a ver que la vean ustedes. Y ahí paró en la primera experiencia, que es la experiencia del nivel inicial del HINSE, del Distrito 16. Se llama De Oruga a Mariposa. Y para presentarla, para nosotros hoy, está Gabriela D'Abono, Ayelena Agüero, Agüero y Lucila Fogier, AP de esa escuela. Así que les cedo el micrófono, colegas. Bueno, eh, buenos días a todos eh, y a todas. El proyecto de Orugas y Mariposas es un proyecto que ya venimos desarrollando hace varios años en nuestra institución. Eh, y bueno, principalmente lo que trata es que los chicos a través de, de la observación puedan ver el crecimiento y el desarrollo y la transformación de las orugas a mariposas. Eh, también lo que tratamos es generar actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y poder multiplicar la especie, o sea, ver más mariposas volando sobre nuestra ciudad. Por eso en nuestro jardín tenemos plantas que atraen a las mariposas, ellas vienen, ponen los huevitos ahí, y a partir de ahí podemos ver todo el desarrollo del ciclo. Este año, a principio de año, tuvimos la oportunidad de ver orugas en estas plantas, los chicos y las chicas de la sala pudieron observarlas, también eh, participaron colaborando, dando, alimentándolas, cuidándolas, y se mostraron muy motivados, por eso cuando se suspendieron las clases presenciales pensamos en la posibilidad de dar continuidad a este proyecto, y ese fue el mayor desafío, ¿no? Eh, rediseñar esta propuesta para este contexto de virtualidad. Y bueno, nos ayudamos de la tecnología para poder comunicar nuestras propuestas, utilizamos la plataforma Padlet, la cartelera digital de la sala, para, para transmitir y para hacer llegar a los chicos eh, las, las propuestas, las actividades, eh, a través de imágenes, de juegos, eh, cuentos, también armamos eh, videos de manera casera, con audios explicativos y preguntas que invitaban a la reflexión eh, y a que ellos pudieran hacer sus, sus hipótesis sobre este tema. Eh, tuvimos una muy buena respuesta por parte de las familias quienes se comprometieron con este proyecto y, y bueno, y nos mandaron a través del mail de la sala las producciones de los chicos, los audios que contaban lo que la, en respuesta a las preguntas que nosotros hicimos y de alguna manera se generó un diálogo y un intercambio. Eh, y bueno, con todo el material que nosotros pudimos recopilar, armamos eh, este libro digital interactivo, que es el que estamos viendo, un Book Creator, eh, en el que se puede ver el recorrido que, que hicimos a lo largo de, de este proyecto, eh, se pueden apreciar las, las fotos que, que utilizamos, los registros gráficos de los chicos, los dibujos, las producciones, y también escuchar las voces de los chicos y de las chicas, en, en las respuestas eh, a, la, a lo que nosotros les preguntábamos. Estos audios también nos muestran las conclusiones a las que, a las que ellos eh, arribaron. Bueno, Gabriela... Hermoso trabajo, y bueno, ahí puse en el chat. La verdad, que qué que importante es escuchar la voz de los chicos. Ahí estaba sonando la alarma. Eh, y muy interesante el trabajo, muy completo, y también el compromiso ¿no? de las familias eh, mm. al hacer esta, esta, digamos, el puente de comunicación entre ustedes y, y los chicos y las chicas. Así que felicitaciones. Los, eh, yo quería agregar que, que nos gustaría invitarlos a que puedan recorrer eh, eh, el Genially para que puedan visualizar y escuchar y formar parte de lo que fue hacer como eh, un recorrido por lo que fue toda la propuesta gracias Perfecto, muy bien. Ayelén, si querés, podés pegarlo también en comentarios. Más allá es que el enlace al campus tiene todo, si vos querés ir haciéndolo, tenés habilitado el, eh, el chat para poder pegar el, el Genially. Eso, manejenlo libremente ustedes, ¿sí? como espacio de intercambio. Así que felicitaciones por esta hermosa experiencia. Vamos a pasar a otra. Vamos a hacer girar la rueda. Y salió la experiencia de primaria común. Contá conmigo se llama, está realizada por la escuela número 20 del distrito 2, La Rosarito, y está La Seño, Camila, Camila Lara y Natalia Zaragoza, que es nuestra facilitadora, que nos van a contar de esta experiencia. Así que Cami, Nati, que deben estar por ahí, que prepararon la presentación. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Eh, Nati, si querés, te doy primero la palabra. No, era solamente, este, bueno, muy agradecidos por este espacio, y bueno, la idea de Cami me parece que es muy innovadora, eh, y por eso, bueno, los invito a ella, les va a poder explicar mucho mejor de qué trata este, este proyecto que ideó. Así que... Bueno. Eh, como le dijeron ahí mis compañeras, eh, mi nombre es Camila Lara, y soy docente de primer grado de la Escuela 20 del Distrito 2, y contar conmigo es una invitación a la lectura en voz alta, donde docentes, estudiantes y familias de la comunidad eh, leemos en voz alta. Es un podcast literario, que es una serie de episodios grabados en audio, en el que eh, tienen una temática en particular, en este caso es la lectura de textos literarios. Este, el nombre de contar Conmigo tiene como dos sentidos, el primero es el de acompañar a los chicos y chicas en este contexto tan especial que estamos viviendo, de aislamiento social y obligatorio, y el segundo es la acción de contar cuentos, poesías, adivinanzas y coplas. Eh, los objetivos de este proyecto son democratizar el acceso a la lectura y a la escritura, queremos llegar a todas las casas, a todos eh, los chicos y las chicas de la comunidad educativa y también a las familias, Después, como dice nuestro diseño curricular de prácticas del lenguaje, formar una comunidad de lectores y escritores. Este proyecto nació de primer grado, pero rápidamente se fue esparciendo a todos los y las docentes de la comunidad, e inclusive familias, mamás, papás, abuelos. Y por otro lado, la idea de compartir lecturas de cuentos y poesías, para disfrutar de la escucha atenta. Sabemos que en este tiempo estamos invadidos por lo multimedial, entonces creemos necesario que tenemos que hacer una pausa en nuestras rutinas y disfrutar de buena literatura. Y por último, me parece esencial en este contexto y siempre la presencialidad también, incorporar las nuevas tecnologías a las propuestas de enseñanza. Como docentes de la escuela pública tenemos que tratar de que nuestras propuestas estén llenas de todas estas herramientas que nos permiten enriquecer nuestras clases. Eh, por otro lado, leer en voz alta es una activa toma de decisiones. Eh, participar de contar conmigo, desde el primer momento eh, se, nos convertimos en lectores y lectoras, porque tenemos que elegir el cuento y además practicar la lectura en voz alta. Que parece fácil, pero no lo es, tenemos que seleccionar la velocidad, el ritmo, las pausas, y buscar la manera de llegar al otro y captar al otro con solo nuestra herramienta de la voz, ¿no? tan importante. Por otro lado, después hay un montón también de, de cuestiones a tener en cuenta, como que la grabación no dure más de cuatro minutos, decir el nombre de la lectora y del lector, el título del cuento, su autor, su autora, y enviarla a un mail especial que creamos para contar conmigo. Y por último, eh, bueno, este podcast está en muchas plataformas de audio, por ejemplo Spotify, que es la más conocida, Google Podcast, Apple Podcast, para esto de democratizar el acceso, ¿no? para que todos en cualquier dispositivo que tengamos en casa puedan acceder a las lecturas eh, en voz alta. Por otro lado cumplido, también... Un chicas, perdón. Sí. No, bueno, esperamos que, nada, que lo puedan replicar en otras escuelas y que escuchen nuestras lecturas. Bueno, gracias Cami. Cami dijo todo este, lo que uno podría decir, así que venían preparando con, con Nati, se nota que trabajaron mucho, eh, la escuela trabaja mucho, es un placer haber recibido esto. Acá abrí el, cota, el contacto conmigo, eh, los invitamos a, dejen el enlace ahí chicas directamente para, para que entren y sigan los cuentos que cuentan en familia, que son divinos, es una hermosa experiencia, así que nuevamente felicitaciones Cami, felicitaciones Nati también por acompañar estas propuestas, hermoso. La verdad que no nos queda nada más que agregar. Gracias por estar Gracias. acá hoy compartiéndolo a ustedes. Vamos a seguir con la, con la siguiente propuesta. Vamos a tirar de la rueda para ir... A la siguiente propuesta, que es de la modalidad especial, es de la Escuela Integral Interdisciplinaria número 3 del Distrito Escolar 3 y se llama 20 de junio. Y la presentan Julieta Aguirre y Marcelo González Giordano. Ahí la tenemos, Hola, bueno, hola. yo soy Marcelo, el director de la Escuela Integral eh, número 3 del Distrito Tercero. La propuesta, bueno, voy a comentar un poco para que después siga Julieta, nuestra facilitadora. La idea fue encontrarnos con la historia de Belgrano a través de la virtualidad, este, de un trabajo significativo por grupo, un trabajo colaborativo entre los docentes, eh, las familias y los alumnos, y sobre todo, bueno, eh, desde lo significativo, conocer la historia de Belgrano este, por sus 200 años de su muerte y 250 años de nacimiento. Eh, para los chicos fue un trabajo muy significativo, fue una colaboración con la familia y los docentes, en donde se trabajaron a través del paddle, del blog de la escuela, y bueno, eh, con imágenes e intervenciones este, desde el arte, eh, con audios, videos, este, y la idea es eh, un poco eh, conectar a los niños a través de la tecnología, a través de, de una conexión virtual este, que favorezca el intercambio y la comunicación y la expresión este, del lenguaje, tanto del arte como poder también este, expresar eh, desde lo significativo y desde eh, lo que cada uno sentía sobre la historia de Belgrano, que lo fuimos compaginando un poco desde la niñez hasta la adultez eh, en forma paralela. Y le doy la palabra a Julieta. Hola a todos, eh, muchas gracias por, por la oportunidad de estar acá y de compartir esta experiencia. Con Marcelo somos dos representantes porque en realidad el trabajo es el reflejo de toda la comunidad. Hay detrás eh, muchos maestros, muchos profesores, eh, el equipo interdisciplinario, los alumnos, las familias. Eh, fue un trabajo en equipo que se ve reflejado en, en estos dos videos. Eh, nos encontramos con el desafío de poder pensar y compartir, eh, y cómo llegar hacia todos eh, con esta propuesta del acto, entonces se nos ocurrió hacerlo de esta manera. La verdad es que hubieron muchas propuestas, ideas, y era difícil capitalizar y sintetizarlo. Eh, agradezco al maestro Jorge, con el que trabajé particularmente para hacer la edición de los videos. Trabajamos en equipo, usamos Jambor para hacer el diseño y ordenar todo el material que había. Trabajé también con la secretaria, con Sandra, que fue quien eh, hizo las animaciones de Belgrano. Así que, nuevamente felicitar a toda la, la comunidad que participó eh, en este acto. Bueno, muchas gracias por, por la oportunidad de compartir. Gracias a los dos. Eh, la verdad es que es un placer escucharlos y saber que, que fue un trabajo tan lindo y tan compartido entre todos, pensando eh, en las individualidades de cada alumno y alumna y también de toda la comunidad escolar. Así que muchísimas felicitaciones a todos, transmítanlo <ríe> a toda gracias. la escuela. Bueno, gracias Eli, gracias por compartir la experiencia. Vamos a pasar a la siguiente. Y la siguiente es la experiencia Apps de Sori. Es la Escuela Primaria Común, pero Escuela Intensificada en Nuevas Tecnologías, la Escuela 15 del Distrito 12. Y la que presenta es nuestra facilitadora pedagógica digital, Karina Cavalaro. Así que, Cari, cuando quieras. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Eh, sí, bueno, les quería contar un poquito de la experiencia de, de hacer apps en la escuela primaria. Eh, esto surgió de, de, de las ganas de hacer un taller de programación en esta época. Yo comienzo este año en esta escuela, entonces no, casi no conocí a los chicos y las chicas de los grados. Los tuve una semana, dos. Entonces, eh, saqué una, una propuesta de un taller. Primero comenzamos con Scratch, el primer, eh, el primer mes, fue en mayo creo, empezamos con Scratch. Para lo cual hice un formulario en Google para que se anotaran los chicos de quinto, eh, sexto y séptimo que tuvieran ganas de hacer el taller en un horario por Zoom de, a determinar, hicimos un mes de Scratch, y como vi que el nivel que tenían de Scratch está, que era bueno, les propuse eh, si querían hacer eh, aplicaciones de celular con el programa App Inventor, que es similar al Scratch, ¿no? Es por bloques también. Eh, para lo cual hice un concurso, una votación, digamos, si querían seguir con Scratch o querían pasar a, a App Inventor, y bueno, eligieron eso, se, se socializó por el blog y por Instagram, ¿no?, el concurso. Bueno, comenzamos y pensamos hacerlo de una manera como transversal a la escuela, entonces pensábamos diseñar aplicaciones que pudieran ser descargadas por chicos y chicas de otros grados, ¿no? Entonces, eh, se pensó hacer una, una aplicación de una trivia de preguntas y respuestas que estuviera orientada, por ejemplo, a tablas de multiplicar, ¿no? Entonces la idea era que los chicos de tercer grado y cuarto se bajaran la aplicación y practicaran las tablas. Después pensamos una un poco más lúdica, que era dibujar con el celular, eh, y esa podía ser más orientada a los chicos del primer ciclo. Eh, bueno, lo que pasa siempre, los chicos también toman su propio vuelo y van pensando hacer otras cosas, por ahí no tan las originales que decíamos, entonces me pasó de chicos que hacían una mezcla de dos, o de tres, empezaban con una trivia de lo que ellos querían, digamos, cuál era tu youtuber preferido, o qué juego jugabas, y después de ahí arrancaban, podía seguir la de matemática o la de dibujo, por ejemplo. Pero estuvo muy buena la experiencia, se anotaron varios chicos, bastantes, dentro de todo para lo que yo esperaba, digamos, porque lo poco que me conocían a mí y yo a ellos, se anotó la vicedirectora que está por acá mirando, Karin, que también fue alumna y también hizo Ay, su aplicación, bien. y ella ahí está, y la subió, <risa> y alumna, resultó. Y, y bueno, entonces ahora largamos como la segunda parte del taller, pero, eh, profundizando un poquito más, ¿no? Porque, digamos, es un programa simple, pero también a la vez es complejo para chicos y chicas de primaria. Entonces, ahora la idea es profundizar un poquito más con variables, con listas, hacer algo más complejo. Y lanzamos ayer, que también estuvo Karin, eh, o sea, lanzamos la segunda parte del taller para los chicos y chicas que ya habían estado, o algunos que, que se engancharon ahora, y uno para familias, o sea, en horario un poquito más tarde, eh, se anotaron una mamá, otra maestra, porque es para docentes y familias, y un papá, entonces la idea era también traer un poquito más eh, a la familia, digamos, poder con, lanzar, un, tener un lazo más con la familia, aparte de, lo, de los cotidianos, y nos pareció, lo charle con la directora, le pareció buena idea, y bueno, lanzamos el taller de aplicaciones para familias, o no bueno, vamos a ver para dónde va, pero creo que, que les gustó. Cari, tiempo cumplido. Bueno, eso le voy, voy a poner el enlace a la parte del blog donde están las aplicaciones que subimos. Lo pongo acá en el chat. No se te escucha, Dani. Dani, a eso. No se te escucha. Dale, te esperamos. Ahora sí, dale. Eh, bueno, Cari, eh, felicitaciones, de verdad. Muy clara tu explicación de, del recorrido de lo que fue y de lo que está haciendo este taller de, de, de las apps. Eh, como vos lo dijiste, eh, empezaste este año en esta escuela, esta escuela inició este año en el proyecto de, de intensificación y, y qué bueno que, que pudiste convocar a, a, a los estudiantes eh, a la conducción y ahora a las familias a, a, a trabajar con, con programación, que, que al final es... Una de las cosas que debemos potenciar nosotros en las escuelas intensificadas. Así que te felicito. Gracias, Dani. Gracias. Gracias a todos. Bueno, seguimos. Excelente, Cari. Quiero ir a esas clases. Quiero aprender. Así que espero la invitación prontamente. Eh, el canal de YouTube también tienen, Cari. Si querés ponerlo como para suscribirse. No, claro, que... me olvidé decir que hay tutoriales, claro, porque dicen los tutoriales en, de YouTube. Ahora lo pongo. Dale, ponelo que así se suscriben y, y, te, y vamos aprendiendo Dale. todos. a Si que que quiera venir este invitado, no hay problema. Buenísimo. Gracias, Cari. Hermoso. Vamos a seguir con la ruleta. Y ahora se detuvo en la siguiente actividad, que también es de una escuela intensificada en nuevas tecnologías. Es la escuela número 18, Distrito Escolar 2, es una escuela de primaria común. Y la, la actividad, la propuesta se llama crear una historia con Scratch y una facilitadora de Intec lo va a presentar. Es Bárbara Pratt. Así que Bárbara, si estás por acá. Estoy acá. Muy bien. Hola. Hola Buen Barbie. día a todos y a todas. Hola, Vale. Hola. Eh, bueno, cuento un poco cómo fue esta experiencia... Eh, el objetivo de la experiencia de Crear una Historia con Scratch fue que los alumnos y alumnas puedan avanzar en los contenidos de programación, eh, teniendo en cuenta que somos una escuela intensificada en nuevas tecnologías, pero con desafíos que les permitan identificar, analizar y resolver problemas, de una forma más creativa y colaborativa, no, teniendo en cuenta obviamente el contexto de aislamiento y los recursos que teníamos disponibles. En primer lugar lo que tuvimos que hacer fue generar junto con las maestras de grado los espacios de encuentro que permitan a los alumnos y alumnas poder trabajar desde sus casas y mantener ese vínculo docente-alumno, ¿no? y una vez que eh, tuvimos un porcentaje alto de conexión en los encuentros por Zoom, y que logramos un ida y vuelta en la comunicación por mail y en Classroom, comenzamos a trabajar finalmente con los desafíos de Scratch. Eh, la elección de Scratch como lenguaje de programación tuvo que ver con eh, los conocimientos previos que los alumnos ya tenían eh, con el uso de esta aplicación, eh, también que es una aplicación que ya se encuentra instalada en las netbooks del plan Sarmiento, lo cual permite que puedan trabajar sin la necesidad de estar conectados, y obviamente que al ser una aplicación de uso libre y gratuito, tienen la posibilidad también de poder descargarla en cualquier otro dispositivo que, que tengan en sus casas. ¿no? Bueno, el objetivo final de los desafíos era crear una historia y cada desafío se presentaba como un problema a resolver, como por ejemplo, eh, cómo comenzar una historia, cómo mostrar un personaje, o cómo crear una conversación. Y en cada encuentro analizábamos juntos las distintas formas de resolver ese desafío, y dejábamos alguna tarea también para el encuentro siguiente. Luego enviábamos por mail un resumen de lo que habíamos trabajado en esa clase, y lo acompañábamos de un video tutorial para aquellos que no habían podido participar de ese encuentro virtual, eh, garantizando de alguna manera que esa información pudiera llegar a todos. ¿no? Eh, finalmente, en séptimo grado, realizaron eh, una adaptación en formato de guión del cuento La planta de Bartolo, y esa adaptación la trabajaron con sus maestras de grado y con la profe de teatro. Y programaron de forma colaborativa su historia, que es la planta de Bartola. Y bueno, eso fue todo, to, toda nuestra experiencia. Bien, eh, Bárbara, así como Karina, eh, felicitaciones a, a todos, a vos y a todos los que estuvieron involucrados en las señas de séptimo. En esa adaptación que está genial, de, de Scratch, eh, los invito a después a que lo, lo, la puedan mirar. Eh, y bueno, eh, de verdad que, que con este taller eh, se muestra pues, eh, que en este contexto eh, pudiste seguir trabajando y avanzando lo que ya venía construido desde años anteriores, desde la intensificación de la escuela, en lo que, fue el, lo que es el pensamiento computacional y la programación. Así que, eh, seguí adelante y, y felicitaciones. Gracias. Felicitaciones Barbie, siempre trabajando un montón por la escuela. Buenísimo, hermoso. Después mírenlo porque tiene audio que no pudieron escuchar, así aprecian bien el trabajo que hicieron con Barbie los chicos y las chicas de la escuela, está precioso. Voy a pulsar de nuevo para que gire la ruleta y ahora le tocó a otros compañeros, otros trabajadores y trabajadoras de INTEC. Esta experiencia es una experiencia de primaria común, lo presentan facilitadores y facilitadoras del Distrito 18, se llama Desafío Microbit en época de pandemia, y los encargados de contarnos de qué se trata esta propuesta son Cristian Arena, Rubén Fojanini. Silvana García del Castillo y Laura Requejo. Así que acá les damos la palabra. Bueno, hola. Hola, Rubén, adelante. Bueno, eh, esta idea surgió a partir de la convocatoria de nuestra asesora pedagógica del Distrito 18, Evangelina del Río, para trabajar en proyectos en equipos sobre los tres ejes de la educación digital, que son la alfabetización digital, la ciudadanía digital el pensamiento computacional, robótica y programación. Eh, desde hace varios años en el distrito venimos haciendo una serie de intercambios como un proyecto eh, distrital y el año pasado, eh, formando parte del plan piloto de, de ciencias, recibimos equipamiento de robótica. Entonces ese equipamiento lo incorporamos a estos proyectos de intercambio. El objetivo siempre fue promover y desarrollar las habilidades del pensamiento computacional, es decir, motivar la exploración y el acercamiento de los chicos que nunca habían tenido acceso a este tipo de experiencias, generándoles de esta manera la inquietud para que sean constructores y protagonistas de nuevas formas de conocimiento a partir de una propuesta lúdica, eh, con una historia sobre la que subyace un problema al que es necesario darle una solución. Eh, este contexto de virtualidad nos obligó a modificar las propuestas existentes y para continuar avanzando en la exploración del equipamiento y haciendo uso de recursos gratuitos disponibles en la web en este caso el microbit eh, se utilizó o para el microbit en este caso se utilizó el programa MyCode, que es un, un simulador que permite evidenciar la programación que nosotros vamos realizando como si tuviéramos la placa de microbit disponible eh, es un, una propuesta de programación muy similar a Scratch, eh, por lo tanto los chicos ya venían eh, con, o ya vienen con una, una formación de base que les permite eh, comprender cómo es la, la filosofía de funcionamiento. Eh, fue un desafío que encontramos nosotros el ponernos en el rol del niño para pensar que la propuesta sea atractiva. Eh, y que además se permita el acceso desde múltiples dispositivos. ¿sí? Esto nos llevó a elegir, para mostrar la propuesta o para desarrollarla, el Genialy, eh, que es una eh, aplicación gratuita, eh, que la podemos disponer en línea y que permite una interactividad entre todos los participantes. Eh, ¿Qué podemos destacar? Bueno, el, el, el enriquecimiento que logramos todos los facilitadores, eh, porque trabajamos en grupo, fue un, un trabajo muy, muy consensuado eh, y en cuanto al impacto que esperamos eh, en los alumnos lo vamos a poder medir eh, a partir del momento en que eh, lo pongamos a disposición en principio del distrito y luego para el resto de la comunidad. ¿Alguno más de tus compañeros quiere hablar? Ahí veo a Cristian. Eh, es, que estamos en tiempo, ¿vale? Ah, bueno, bueno, está bien. <risa> Perdón. pasa alguno... Voy cerrando esto. Eh, bueno, Cristian, Rubén, Laura, Silvana... La verdad que la propuesta, ahí la veo a Laurita que abrió el micrófono. Ahí este, la propuesta ya la había visto yo y desde que la vi quise spoilearla, pero no lo hice porque es hermosa, estamos esperando a ver qué, qué, qué pasa cuando la echen a girar dentro del distrito, y la verdad que supieron capitalizar el hecho de que hayan sido elegidos como distrito piloto de este de ciencias, y ni bien recibieron el equipamiento, se pusieron ahí a investigar, averiguar, trabajar en equipo, cosa que caracteriza al equipo del distrito 18, así que mis felicitaciones y reconocimiento público este, a lo que hacen con sus, con sus p con Eva, pero todo lo que hacen ustedes, más allá de la tarea permanente de acompañar a, a la escuela, ¿no? Así que, felicitaciones nuevamente a todo el equipo, ¿sí? Gracias, gracias por contarlo Rubén, ¿eh? Gracias. Eh, eh, gracias. Vamos a, a seguir con la siguiente actividad, los invitamos, como dijo Rubén, a ver el Genial y que es la actividad que acabo, que acabo de compartir en pantalla. Eh, para que vean de qué se trata, con más tiempo, sí, porque que, nuestros compañeros querían hablar, pero somos se pasó el tiempo de los tres minutos. Sigo pulsando la rueda, quedan dos actividades, si no me equivoco. Y las dos son las que no quieren salir, parece. Y habré que repetir otra. Acá está. Es una de las actividades que faltaba. Salir es una experiencia de secundarias del futuro. La experiencia pautas para la elaboración de consignas es una experiencia realizada, presentada por compañeros asesores pedagógicos de Secundarias del Futuro y los que la van a contar en este momento son Paola Corona, Fernando Arce y Maura Rivero. Hola, buenos días a todos, a todas. Hola. Bueno, presentar esta, esta experiencia es, es todo un orgullo. Esto es un trabajo de todo el equipo de los asesores e inclusive de los facilitadores. Cuenta con tres dispositivos, un, un documento teórico o, o más, más, más técnico, que donde amplía cada uno de los elementos, una presentación interactiva, que es la que estamos mostrando, un Genially, y a partir de ahí en un, un dispositivo de consignas metodológicas, que esto ya ahora Maura se los cuenta bien. La, lo cierto es que esto surge de una demanda o, o de detectar una situación en, en este espacio de pandemia en donde las consignas llegaban a los estudiantes y no eran claras o no se entendían o había cierta necesidad de reforzar la especificidad de la virtualidad en la formulación de consignas. Entonces empezamos a trabajar en elementos básicos de, de las propuestas pedagógicas, didácticas, eh, y, las, las y dimos especificaciones sobre cómo estas cuestiones se comportan en un entorno virtual, cómo se manejan los tiempos, cómo se manejan los medios, qué recursos debo incorporar o no, eh, cómo propongo un objetivo, eh, cómo planteo esto, y no solamente nos quedamos en la cuestión eh, digital, eh, que, que incorpora la consigna, sino que tratamos de pensar propuestas a, a, que incorporaran también eh, una variable en soporte papel, en donde la misma consigna hubiera una propuesta para este, entornos digitales, con tutoriales, con ciertos elementos, y a su vez también hubiera esa misma, ese mismo contenido en un formato soporte papel, para tratar de sostener esta equidad de contenidos más allá del acceso o no al recurso. Entonces fue todo un trabajo de pensar metodológicamente cómo construye una consigna en un entorno virtual, qué características tiene y cómo esto se aplica en este contexto de, de pandemia. No de no presencialidad, porque estamos más que presentes, sino de, de entorno remoto. Bueno, Mau, ¿querés seguir los dejo con Maura? ¿qué? Bien, buenos días a todos y a todas. Eh, esta propuesta que escribimos en principio, como decía Paola, el documento teórico, que no es lo, lo que está en pantalla, sino que es un documento propio del equipo de, de asesores y de facilitadores de secundaria del futuro, estuvo destinado a docentes, a conducciones y a supervisiones, en, y a partir de este material vimos eh, diferentes talleres para poder explorar este material, y a su vez armamos este dispositivo de consignas que decía Paola, un poco apostando a la progresión de, de esta propuesta, que en principio era teórica y necesitábamos bajarla a la práctica, acciones concretas, eh, y por otro lado, brindando justamente eh, ejemplos desde lo disciplinar para los y las docentes, es que se, armaron un, se armó un repositorio de 57 consignas que sirvieron básicamente como ejemplo, no es que les decíamos a, a los profes tienen que hacer esto desde su materia, sino esta es una manera de comunicar, una consigna que tenga estos puntos. Tiempo cumplido, ¿no? Maura, perdón. Ay, bueno, eh, <risa> fue muy cortito, pero se presentó en EMIS, en, en talleres de, de profesor por cargo, en talleres de educadores, y realmente sirvió a los profes como ejemplos concretos para poder comunicar las consignas, eh, de manera más estructurada y con un marco metodológico bien claro en este contexto. Sofi, ¿querés agregar algo? Sí, sí, no, me habilitaba el micrófono. Eh, bueno, primero que nada, eh, felicitaciones a, al equipo de APETS eh, que llevaron a cabo este trabajo eh, a partir de esto de la demanda que empezaron a ver en el territorio y con mucha urgencia y de manera efectiva sacaron este material que habilitó un montón de acciones, ¿no? como contaba Maura y, y Paola, habilitaron eh, formaciones específicas a docentes, a conducciones, a supervisiones, incluso a equipos de a los profes de educación física de todas las regiones de la Ciudad de, de Buenos Aires, eh, bueno, habilitó muchos canales y también quiero destacar eh, el trabajo genuino del equipo de, de facilitadores en pensar consignas ¿no? disciplinarias o ariales como para ofrecer a los profesores que sean disparadores de cómo incorporar eh, con educación digital y eh, cómo acercar propuestas a, a los y las estudiantes de, de nuestra ciudad. Así que bueno, destaco este trabajo de calidad y este trabajo en equipo. Eh, felicitaciones, para mí un lujo poder eh, dar el reconocimiento a esta experiencia. Bueno, gracias Sofi, gracias Pau, Maura, lo que se destacó en la jornada de hoy, no el trabajo en equipo me parece que es lo, lo más importante, crea una también, una experiencia más, y también es de secundaria del futuro, así que cierran dos experiencias de secundaria del futuro y en este caso la presenta la Escuela Técnica número 32 del Distrito Escolar 14. Yo soy de, yo soy como, el concepto de caracterización. Y para presentarlo, para compartirlo con nosotros están Mirta García, Martín Gross, Gabriela Herrera. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Está el PDF que mandamos? Sí, sí, sí. Ahí va. Les vamos avisando en todo caso cuándo pasar las páginas. ¿Estás Mierta? Sí. Buenos días, les agradecemos la invitación a compartir este espacio. Eh, bueno, nuestro proyecto fue implementado en tres primeros años de la Escuela Técnica. Eh, y ahora, para ejemplificarlo, en la voz de nuestro compañero Martín Gross, eh, aparecerán algunas de las producciones de nuestros estudiantes. Siguiente placa. Sí, Martín. ¿Lees, Martín? Sí, soy un poco de tierra porque me gusta estar con la gente que me quiere. Nayara de primer año. En este proyecto de lengua y teatro trabajamos el concepto de caracterización a partir de diferentes recursos. Adivinanzas, comparaciones, metáforas nos sirvieron para determinar los rasgos característicos de una persona. Agrupamos dos primeros de la Escuela Técnica 32 de dos turnos distintos, y también nos agrupamos de materias distintas. Martín, profe de teatro de los dos cursos, y las profes de lengua, Mierta y yo. La verdad es que lo hicimos así porque es lo que nos gusta hacer, porque nos ayuda a ampliar la mirada, porque tratamos de buscar en conjunto soluciones creativas. La siguiente placa. El elemento que me representa es el fuego porque a veces siento que necesito oxígeno para poder seguir Tiziano, primer año. Bueno, desde un primer momento nuestra meta fue incentivar la participación espontánea de las y los estudiantes y para eso teníamos que proponer una actividad eh, potente, que fuera convocante. Eh, no queríamos eh, repetir el formato de clase tradicional y menos en este contexto con su versión actual de videoconferencia. Eh, así que asumimos un desafío, el de transformar un encuentro virtual en un taller, ¿no? en un espacio que fuera de construcción colectiva, de circulación democrática de la palabra, y donde eh, se propicie la creatividad de los chicos. Soy agua porque a los malos comentarios dejo que se lo lleve la corriente. Maxi, de primer año. Bueno, pensamos en los cuatro elementos como una excusa para expresar ideas y sentimientos. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué elementos nos constituyen? Esas fueron las preguntas disparadoras. La planificación del taller, del encuentro virtual, fue fundamental. Y también la preparación previa. Nosotros mismos, los profes, las y los profes, nos caracterizamos, armamos una pequeña escenografía con las cosas que teníamos en casa, nos vestimos. Y sin decir explícitamente qué elementos representábamos, las y los estudiantes tenían que adivinar. ¿sí? Después de esto, la participación de las y los chicos fue fluida, se armó un ambiente de profunda calidez, y ellos tenían que decir qué elementos los constituye a cada uno y por qué. Todo eso lo grabamos, hay un audio, ¿sí? y también un video que fue lo que enviamos al pie. La actividad nos permitió sumar voces estudiantiles, además salimos de la rutina, nos divertimos y nos emocionamos. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo cumplido también a los profes y las profes de la técnica 32. La verdad, maravilloso el trabajo. Ahí digo, ¿no? Las metáforas como pusieron en juego y hasta la construcción de las identidades de los pibes y de las pibas. Así que mis felicitaciones de parte de todo el equipo a esta experiencia. Y bueno, es el momento del cierre final también, pasaron todas, ya todos los proyectos, eh, llegamos a este cierre de este encuentro, en el que compartimos estas experiencias, ¿no? Que, digo, fueron implementadas de manera genuina, superaron muchos obstáculos, adversidades, las dificultades en, en la disponibilidad, en el uso de los recursos, de los dispositivos, pusieron la mirada en los estudiantes, Proyectos que se reconvirtieron en este contexto, como el de inicial, que venía, pero tuvo que transformarse. En muchos vimos que me dio la voz, la palabra, la importancia que cobró en este contexto, ¿no? Eso. Los audios, los podcasts, como vimos también en la, en la, dos del B, en la 20 del 2. Aparecieron los distintos lenguajes expresivos, los textos literarios, en distintos formatos, lo audiovisual, las metáforas, eh, la programación, el vínculo, sostener el vínculo con las familias a través de distintos canales, hasta talleres, propuestas para programar con apps para, para las familias. Y como decía Vale hace un ratito, el eje central, me parece que hoy atravesó todo es, todas estas propuestas, fue el trabajo colaborativo. ¿Sí? El fortalecimiento del trabajo en equipo, lo vimos claramente en los proyectos de los facilitadores del 18, en las propuestas de secundaria del futuro, pero en cada una, también, entre la, la pareja pedagógica entre el facilitador y docentes, entre docentes, y entre docentes y sus estudiantes, ¿no? Me parece que acá hoy se, la educación digital como mediadora de la enseñanza y de los aprendizajes realmente fue un lujo. Así que bueno, Agradecer infinitamente por haber participado de este espacio de respeto, de valoración de los trabajos de los y las colegas, y en especial a los equipos de INTECO y ¿eh? asesores, facilitadores, orientadores que acompañaron y acompañan a los docentes. Los invitamos también a seguir viendo estas experiencias en el campus virtual, están todas publicadas, y también allí encuentran la agenda del Congreso, que sigue sucediendo hasta el día de mañana, también hay un formulario por si quieren inscribirse los que aún no lo han hecho. Bueno, la verdad, muchas gracias por haber estado, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias por estar. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. gracias. gracias. Muy buena. gracias. Bueno. gracias. Adiós, hasta luego. Chao, Muchas gracias. Chao, gracias.